Despídete de los regalos inapropiados, especialmente para un niño. Crea un registro de regalos en BoloWishlist.com y simplemente envíalo a tus seres queridos. Tú sabes mejor que nadie lo que te falta en casa. La familia registrará lo que compre de la lista. Utiliza Bolo BoloWishlist y di adiós a los regalos inapropiados.